En este primer trimestre en Cochabamba se reportaron 21.500 hectáreas de cultivos afectados por desastres naturales. El departamento de Cochabamba tuvo 21.520 hectáreas de cultivos agrícolas afectados por desastres naturales. Registrados desde enero, informó el jefe regional de la Unidad de Gestión de Riesgos, Oscar Soriano. Hemos tenido afectaciones en el trópico, la zona andina, todo lo que son, son valles conocidos la metropolitana, ¿no? Para esto hemos visto que hay una afectación en 27 municipios que hemos tenido en este, en este, hasta la fecha. Eh, ahora estamos con alrededor de 18.500 familias que han sido afectadas. En hectáreas hablamos de 21.500 hectáreas aproximadamente y son alrededor de casi 633 comunidades que han sido afectadas. Soriano agregó que la región más perjudicada fue el trópico de Cochabamba con 7.737 hectáreas. Y le siguieron la zona andina con 1.773 hectáreas, los valles con 2.318, el cono sur con 9.057 y el área metropolitana con 634 hectáreas afectadas. El que tiene mayor afectación ha sido por la presencia de ríos, ¿no? especialmente en el trópico de Cochabamba, como también en algunos de los sectores, tanto del, del Valle Alto como también el Valle Bajo. Otro de los, de los temas que ha estado afectando ya en, en el sector de los valles, específicamente el Valle Alto, ha sido más el tema de la granizada como un tema de afectación productiva, ¿no? y ahora que estamos entrando a la temporada que seca, que venía a ya los incendios, y también muy posiblemente que haya fenómenos como el tema de la helada, como también granizada, posiblemente elevada en las partes altas. ¿no? La autoridad recordó que la gobernación de Cochabamba y el viceministerio de Defensa Civil entregaron hace un mes alimentos, herramientas e insumos agrícolas en la mayoría de las regiones afectadas por heladas y granizadas.